Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Fortnite Aquí vuestro hombre, bandolero 7.0 Continuamos aquí Hoy tenemos misiones diarias Destruye estructuras en puesta avanzada de OI. Bueno, tenemos dos orillas y 22 minutos para hacerlas Propúrsate con cañones de artillería montados Y destruye estructuras con, con torreta Vamos a hacer esta, que nos lo marca y luego la otra. Y como veis, pues no tengo misiones de temporada. Los hitos, lo único también, pues iremos haciendo, ¿vale? Los que podamos, pescar peces y todo eso que me gusta a mí. ¿Vale? Esto también hay que hacerlo. Y de esta tampoco tengo. Me falta ahí una misión. Y en varias tampoco. Así que solo tengo hitos y, y diarias. Vamos a ver ahora dónde podemos ir a cuál, a cuál estructura de esta. Así que, bueno. Vamos a ver. Empezamos. Muy buena. Sí. Sí, claro. ¿Tú quién eres? ¿Qué ni usa? Te, te ganó, 79. Te miro y te golpeo. Da igual, la mayúscula da igual. Ya, mándame invitación. Yo soy Dragon Azul JM. Sí, da igual, hay juego cruzado, no pasa nada. Aquí es boss. ¡Juan! Venga, vamos a ver dónde vamos. Estos pesos sería ahí con la musiquita. Venga, vamos Mismo Venga, misiones Ahí, por ahí mm. Podríamos ir aquí o luego por aquí Venga, a ver si llegamos ahí Sí, estructura Esto va a estar complicado, pero bueno y Le damos la gracia Y nos vamos ya Estos se están tirando todos Ok Ahora lo miro Mándame invitación al equipo Únete a mi equipo Ah mira, tenemos el faro Esta temporada creo que no he ido yo al faro ¿eh? Todavía A ver Pues tenemos que coger armas antes de destruir Allí estructura, si no nos van a hinchar Mira allí una casita también Allí, en la islita no, Vamos, vale, vamos a ver ¿Qué es lo que hacemos? Ok Ahora te lo miro Vamos a ver ¿Al este o okay. qué? Y luego vamos para allá o qué pasa Vamos directamente Venga algo bueno bueno una pistolilla me han dado Tampoco nos vamos a hacer ahora Venga está, tío, el cofre Ya me está Troleando Lo oigo Tiene que estar más para arriba Hay un lobo por ahí Parece que está oculto el cofre, ¿eh? No sé. Ahora miraremos. A ver. Vale, la antena. Uy, casi, ¿eh? Es que me la juego ahí. Y... No, no. No le voy a tirar. No ¿Sí sé dónde me he subido. Vamos a tirar por aquí abajo. ¿Puede estar arriba? No creo, ¿no? No Está aquí abajo. En algún escondite secreto. Aquí. Venga, un poquito de... Este porque no me lo da. No me ha dado igual. Venga, recuperar salud. Listo. parado ¿no? Están a mí Y ido Tenemos furgoneta y todo Ok Y suele haber también un poquito de De cosita rica Vamos a ver Vale A Ay, cómo me gusta el, el fusil Ok, Adrián Este me encanta, ¿eh? Escopeta de barril también, ¿eh? <ríe> oh, esa, esa ya ni te cuento Las copetas de barril Esa me encanta Tenemos un cofre por ahí Me dado un botiquín Me lo llevo también El oro La munición La rueda Me lo llevo todo no puedo. ¡Jejeje! qué guapo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Así corremos a romper el cepo. Maldito. Los cepos. Voy a tener aquí. Cojo mi. ¡Cuidado, que viene uno Tranquilo, tranquilo, tranquilo, bandolero, tranquilo, tranquilo, bandolero. Ahí. Recupera. Toma un poquito de. De esto, pero bueno, eh, las lavadoras también dan oro. O daban oro <risa> Bien, Más botiquines Uno, Otro no lo quiero La escopeta, ahí está No, no con la misión tampoco Vamos a ver Destruye estructura Uf, Estoy un poquito, ¿eh? Y viene la tormenta Vamos a ver Dragón, dragón azul. No te veo, te miro y te golpeo. Vamos. <risas> a No, hombre. No te veo, no me lo han mandado. Dragón azul, JTM. Me tienes que enviar. A ver, tengo por aquí dos cofres más. No es cuestión de dejarlos por aquí perdidos. Aquí. Vale, cogemos ahorito. Cambiamos. A ver. Ya. Ahora sí. Te medio te gano 79. Ahora sí. Me voy a pillar la tormenta, lo sé. Ese lo pierdo. Tenemos que ir. Vale. Este me encanta. El fusil de ariete. Este va muy bien. Para lejos. O para media distancia. Venga. que me haber destruido esto, ¿no? Creo yo Venga, parece destruir. Venga Speedman Destructor Tengo por ahí la... ¿Qué va? No tengo ni... 5 de 20 Me va a pillar Pero bueno Me pilla Me pilla ya Vámonos que yo. Que no se escurre. Ahí, tío, escúrrete, porque si no... Y te Esperamos esta mina. ¡Viene la tormenta! <risa> ya, ya estamos un poquito salvo Vale ah. Por ahí un tanque Y no, no viene muy bien Es tanque Un camioncillo por aquí no Venga Ya no, hay mucha gente. Vale. Ay, como choco. Voy directo al tanque, a ver. Vale. Ay, ay, ay. Como me divise el tanque, verá. Bueno, también, ¿por qué no? Vámonos, ya está el tanque disparando, ojo, ojo. Pero los chavales. Lo cachaba. chaval. No Me... destruyo todo. Madre mía, me lo llevo todo. Vamos, chavales. Voy a ir alguno con la mira térmica. <risa> a Bolí también me cargo. A Bolí. Seguiría capaz Allí dale, y yo, vamos para allá No quedan 15, tampoco, ¿verdad? que destruyamos ahí la... hay que ir a alguien, eh, creo Mira. ostras, la que ha volvido arraso en el tanque y ya no puede explotar en ¿eh? mi camino! ¡Como en el tanque! Me lo cargo tú, ahora vamos dejando luz por un poco me da poca gasolina, ¿no? está, amigo Toma, escóndete que para en parte al lado, chavales, vale, sí, pues, dale, pero que no se cantilló creo que le he dado, ¿eh? Yo creo, ¿eh? ¡Otra! ¡Otra! ¡Cuidado! ah ¡Oh, qué mamón, tío! La que me ha dado Un fusil de ariete Mamonazo <risa> No ha dado, pero bien Desde ahí arriba Bueno Ya voy Bueno, yo creo que está bien, ¿eh? Ahí, ahí, esa es la que tiene que hacer Bueno bueno Vuelvo a sala Ok <ríe> Pues bueno, vamos a ver Hola, hola Hola, hola, hola, hola. Bienvenido al directo sí. Bueno, vamos a ver ¿Hoy nos va listo o qué? Sí, sí, o qué te malo? No. Ah Vale ¿Dim? Venga, vamos Hemos nuevos hitos, recuperar salud, bueno Pescar peces, que no hemos podido pescar ninguno Me he hinchado ahí con el tanque allí? <ríe> Lo he destruido todo Esto me falta destruir estructuras todavía Vale, he destruido 7 de 20 Bueno, vamos a ver para dónde nos lleva Dale, listo, y vamos a ver dónde nos lleva el, el autobús de batalla. ¿Te lo has comprado, el skin, o qué? ¿Te lo compraste? Sí. Vale. Sí. A mí me mola. Sí, muy deportivo, muy futbolero. Sí, muy deportivo, muy futbolero. Bueno, vamos a ver cómo bueno, se nos da. Mira a ver si puedes si bajar el si puede directo. El... Mutealo. Que me escucho ahí. Me de escucho eco. Ahí. Hola, hola. Mejor. Algo mejor. No sé. El directo lo tienes que quitarle la voz. Si no. Tú dime si tienes misiones, eh. Que si no. Ahora bueno, me han dado más Hostia en escudo Con un pescado Vale Destruye estructura Andamos ahí ahora Por aquí Por los Yonsis Cerquita de los Yonsis Le damos las gracias Y nos vamos Vamos. Destruye estructura ¿Juegas bien tú esto o qué? Adrián, Adri, se me ha perdido. Si juega bien a esto... Vale, vale. Es que me he cortado. Es que me he porque yo... Sí, se te oye... Se te oye regular. ¿qué es eso? ¿Eso es mi casco? Vale, vale Todo esto tengo que destruirlo Antes no lo he destruido ¡Ay, ay! Que se me va el... El cofre ¡Cofrecillo! Dame el cofrecillo Escopeta. Buena, buena, buena ¿Qué me han dado? Explosivo remoto, vale Y la, el revólver Venga Tengo que destruir estructura Dime si tiene alguna misión o algo me tengo que destruir aquí Tú ayuda Destruye la torre Y yo paredes ¡Oh! Me la ha destruido, tío Tanto no Tan de golpe no Otra esto me gusta El deflector, el modificador Y... Me cubre un poco, no puedo me Quito el revólver automática, te la cambio este también te lo cambio Una mosca He oído una mosca Tengo dos, te... llévatelo Ah, bueno, ya lo he cogido yo los deflectores Eso no viene muy bien Para los vehículos Bueno, vamos a ver tu estructuras con torretas Eso no lo tengo Hemos hecho la otra Recuperar escudo Repúlsate con cañones de artillería Y abre cofre de los siete bueno, pues no está lejos el cofre de los siete. De la hoy. Bueno, pues este ya la he hecho. Vea lo que tú quieras. Si tienes alguna misión o algo, si no nos vamos a pescar o algo. Venga, por aquí por lo menos estamos a salvo. De momento. En zona, me refiero. Yo... Eh, eh, tengo muchas. ¿Qué tienes que? Que tengo eh, que pescar. Es eh, un pescado de... De. de Vale, sí, yo esa la tengo, sí, yo sí, tengo yo también. Aquí hay un río, vamos, sí. a, ver. vamos a ver. Un vehículo me molaría. Sí. Porque le pongo el deflector ese que, de, que hemos pillado. Sí. Y veamos bien. Es la única barrera que tenemos así sí. para defendernos, a ver. Las barreras estas, estas son muy buenas. Ahí sí. hay munición y rollo Pero bueno. No pero no veo yo ahí. Tengo el árbol. Corre, corre, tenemos que ir juntos. Si no nos mata. ¿Esto qué es? ¿Una tumba, tío? Con un cofre. Por aquí me han matado, creo. Con el. Con el tanque. No sé si ha sido por aquí o no. Ahí sí, sí. tiene una granada que pueden venir bien. Mira. Cuidado. Ah, mira. Ya tiene el deseo tío. Sí. Guay. A ver si encuentro una caña o algo. Pero aquí no. Creo que tenemos que ir para el otro lado. Pero bueno. Estoy mirando por aquí. Ostras, un cofre de estos topotentes. Azulito. Cofre ético. Eh... Mamá, mamá, me lo llevo todo. Mamá, mamá, mamá. Su capacidad. Subí de neve. Subido de neve. automática para ti. Avísame, avísame. Dale. Vale. La copitas esa que es buena, la automática se va de lujo, eh. Pero tenemos que ir como para el norte. No, tenemos vale. que ir como para el norte. Tú ves pescando, ve pescando por mientras. Vamos a ir para el norte. Aunque sea a contracorriente. Vamos por aquí. Si nos vamos a zona. Así si toca una. Una cañita o algo para mí. <risa> el mamón de antes me ha matado desde el, desde el dirigible. Me ha matado, me han pegado pocas. Cuidado un tanque, eh. Un tanque, llevo, sí. llevo munición, eh. O que llevo control remoto. remoto. A ver si le puedo pegarle a alguno. Y cogemos el tanque. Yo es que voy por aquí arriba, pero tú puedes ir por abajo sí. también pescando, eh. Pero bueno, no pasa nada. Cuidado, cuidado, eh. Así lo vemos. Mira, ahí abajo hay un cofre. Sí. ¿Y aquí como me subo? Por aquí Vale Y ya Y ya cosita ¿En eh, la piedra. Espera, que la cambio Ahí está Y ahora vamos a ver Al tanque, ¿dónde está? Cuidado que nos mata, ¿eh? El tanque, ¿eh? Llevo explosivo ¿eh? Tú disparale Así lo reventamos Cuidado, ¿eh? ¡Ojo que hay peñita por aquí! Cuidado Escóndete, escóndete, está bien eso, de escóndese sí, sí, sí, sí. He oído pasos, ¿eh? Paso, eh, por eso te, he dicho... eso te he dicho Cuidado, aquí hay dos cofres, tío, no para cada uno no, no puedo, a voy. ver, eh, te, ahora te metes, te metes. Gracias Ya, esa es potentosa, eh qué, qué, qué Esta tocheta Y el de este, con Tomás, me lo he llevado. Me lo he llevado. Tomás, esos tuyo. Y, bueno, si le, y llevo te uno te de, sobra. de sobra. De sobra. De sobra. Y... Los fusiles de arete de estos de sobra. Me llevo y... los vendajes entonces. Eh... Dime, dime. Okay. Tiene mucho luz, ¿eh? ¡Ostras, esa es buena! Pues cógelo. Pero ten cuidado que puede estar ahí el de ese. Sí. Pues no, eh. de... Me llevo el arma al pon. Cuidado, ¿eh? Por arriba y todo que nos pueden dar. El tanque, el Tanque lo estoy sintiendo por ahí, eh. Mira, el... El... Tanque lo estoy sintiendo. No. Si no quieres que pillas tú... Cuidado. Vale, voy a coger un poti de esto. Ojo, que nos matan. voy a poner el tanque, ¿no? Que yo tengo explosivos para meterle. Tengo sí, tres vale. explosivos. No sé, nos va ¿Sí? a matar. Eh... Pero bueno. Tú de aquí, todo lo que pille. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Si no escapamos de... de... ¿Dónde, dónde? Voy, voy, estoy viendo todo el oro, tío Tengo aquí, ¡ostra! Y este topepinazo Madre mía, el fusil de salto ese Cuidado, cuidado, y aquí tiene otro Y este, este comando Espérate, voy a hablar con el NPC ten Cuidado, te cuidado, que está por ahí el tanque Cuidado, cuidado, <ríe> que me atropella <ríe> Que te veo <ríe> Que te veo, vení, Pronto. Aquí está, mancaque ¡Guau! Wow, este es su fusil, el, ahí. ahí. Su fusil, gijón, legendario, da. Cuidado. lo! Eh, ¡Gente, gente! gente aquí! aquí. ¡Tiene un tanque y todo, eh! ¡Tiene el tanque! Cuidado, ¿Qué? Cuidado el tanque, yeah. te lo he dicho Bien cuidado. Cuidado. cuidado Ya, ya Se ha quedado el mío ahí Yo por coger el oro ¡Otra! ¡Me mata! Cuidado Me han dado, me han dado, me han dado, Eliminado Era el del tanque, se ha bajado, tío Le he disparado, pero... No, cuidado, se han dado Bien, bien, queda uno, queda uno era uno. ¿Dónde? No sé, eran dos. Sí, dos. ¿Las ¿La matado los dos? Sí. Ahí, ah, mira, tienes ahí, que ahí, hacer ahí. la misión esa, tío. ¿Cuál? Vale. Mm, resucítame, que está ahí sí, la. ¿Dónde? La... la furgoneta. Ahí, a 60 metros. Coge, coge el vehículo, coge el vehículo. Coge el vehículo y te lo pones para pa que, pa que te tape. Entre medias de la furgoneta. Y ahí, ahí te pones tú. Ahí, ahí. Y así tienes por lo menos un poquito de muro Ahí, ahí, buena, buena, buena Buena ahí, Adrián Tienes que hacer eso que te dice, tienes que aprentar Ponte ahí una recta y le vas a pintar durante 5 segundos ¿Eso son misiones de esta temporada? Misión urgente Tienes que hacerla Toma bala, toma No pasa nada, no pasa nada tú, tú corre, corre a la misión Yo ya cojo Yo ya cojo por aquí Un fusilillo, nada más que por aquí hay un montón de luz Corre, corre, corre. A, a lo de correr, a lo de correr. Ya, pero es que me, me lo tengo que poner un momento, que me pongo. ¿El sprint? Se, ¿El sprint? Sí, es que no se me pone nunca. Ya, ya. Sí, se me quita. Voy a poner más luz, si ¿sí puedo? Sí puedo. Ojo, este, este. Dame mi luz. ¿Dónde está la escopeta? De barrilete. Que me habían matado a esta gente, tío. Madre mía, la que me han techo? ¿Vale, voy, voy, que hay un taco de loot. Si sí, la salto con vida térmica, bueno, bueno, ese es buenísimo, tío. Ese es buenísimo. Toma, tengo un poti para ti. Este es mi loot, tío. Si estáis los deflectores y tú todavía con los deflectores, eh? que me gustan a mí. Yo estoy al 100%. No puede, Vamos a por, pero el, pero... a por el tanque, yo conduzco Tenemos poco, poco combustible, pero bueno A ver, ha montado ya? ¿Eh? Tú desde la torreta, pues va disparando la torreta? No, no, pues no dispares así, porque así si No, no, no dispare, tú no dispares. Una tormenta No dispare porque si no, no Nos delata la posición Tú tranquilo, dispara nada más que cuando vea gente Venga, vamos a ponernos a salvo. Ojo, aquí hay un airdrop Píllalo si quieres. Podemos pillar. Dispárale, arriba, arriba, arriba. Arriba, Ya, pero arriba. que no llego, que no me llega la. Voy, voy yo. Sí, ¿Eh? Esto suena a que no veas, eh. Sí, sí, sí, sí. Ya, viene, ya, viene. ya viene, ya viene. Mira, Mira. Pero una no punta, hombre. No Uno por ahí fuera, le Venga, no da nada, pero bueno Bueno, el tanque, el tanque Móntate, vámonos Aquí vienen Aquí viene la tormenta A mí me gustan los vehículos Aquí el Fortnite lo más divertido son los vehículos Qué para mí Obvio, combustible bajo No tenemos gasolinera, ¿o qué, tío? Gachis bueno, ahora mismo tenemos que abandonar el tanque, ¿eh? También te lo digo. <ríe> Mira, para la zona. Ya, ya, tú disparas. A ver. No lo veo. Dispara. Vale, lo he visto. Oh, nos bueno, disparan por todos lados. Ahí, ahí. ¿Han dado? dado? Le di, le di voy marcha atrás, lo sé. Lo mismo tenemos que cambiar de vehículo, pellamos o ese. Mira gasolina, eh, allá. Oh, Dios, no, no tengo, no tengo. Vamos a coger eh, Voy, voy. Vamos a coger. Este, mótate, si sí, quieres, montate. si tengo vehículo. Pero si pillamos el gasolina. A ver, claro, gasolina, por eso digo, a ver si hay por aquí. Va a estar difícil la cosa. Encuentra, me lo dices eh, Tengo, tengo, tengo. ¿Tiene gasolina? Tengo, tengo ¿Sí? Sí Es pues eh, espérate ¿Y cómo otra vez esto? Y nos vamos Móntate Cuidado la esa o no, tío No lo sé, no sé. Los deflectores Me gustan a mí los deflectores Venga, pues vamos a por nuestro tanque Se ha quedado aquí <risa> Vamos esto no le puedo poner esto, tío No puedo <risa> no me lo llevo Venga, Dale ahí, recarga ahí Hostia, buena, buena, buena 20, ya la llevamos a 20 y Me subo por si acaso Están por ahí, ¿eh? Por ahí hay peligro Ahí he visto peligro antes Pero viene la tormenta, ¿eh? Tenemos que ponernos a salvo Y estos van a aparecer por aquí Ya, ¿La tope ya, pues, pues, pues cuidado, eh, por detrás no puedes venir. Míralo, te lo dicho? ¿Han he dicho. disparado? Sí, Un disparillo, un pequeño disparillo. Ya busca una zona alta, ¿vale? Como antes. Y desde aquí con la torreta tú le vas pegando, que quedan nueve, eh. Ojo, eh. Cuidado, eh. Cuidado. Puedo sacar la... la mirilla... ¿Qué? Ah, vale, mira, ¿no? Está arriba la casa, tío. Ya, Ahí no. Estoy disparando de... de a... Ya. Pues yo le disparo de la casa. vamos? Sí, está echando. Ah. Cuarto ¿Qué? hemos quedado. Bueno, bueno, a ver... ¿Y tú habías recogido la copa de la victoria o no? tal Adrián? ponía. ¿Ya era tú? Hola, muy buenas, Pablo. No, yo no he visto actualización, la metieron el otro día. Más nueva no he visto. Preparado, venga. Está bien, hemos quedado cuarto. Está muy bien. tanque muy divertido. Ya lo se ha quedado nuestro tanque. Lo me han ido por el luz o algo. No se olvide de dejarla ahí, chavales. Chavales. ¿Ha hecho ya lo de sprint? ¿Ha hecho ya lo del sprint? Sí. Ok. Ahora te tendrás que hacer otra: sprint y saltar para arriba. Bueno, vamos a ver dónde vamos ahora. A diaria, me tengo propulsado los señales de artillería. Ostén escudo con un pescado. Y nos vamos aquí a pescar. Cien daño por a, a vehículos conducidos por oponentes. Estructuras con torretas y abre cofres en caserío. Caserío. Bueno, que le den al caserío. ¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenido. A ver qué encontramos por aquí. La taladradora. Mira. Ahí mismo encontramos algo. ¿Esto qué es, tío? Cofre. Bueno, voy a coger el cofre. La taladradora esa mola, ¿eh? ¿Cuál? Esa que hay enfrente. Ahí. te puede meter dentro y todo. Escopeta, yo, yo mandado. Joder, que rápido encuentro la caña, tío. Yo no encuentro nada. Venga, no, voy a ir dónde estás tú, si no... Dígame Ah, claro, se está allí. Claro, tío. En la islita donde yo he marcado antes. Voy para a ver si hay por ahí alguna cañita para mí. Eh, sí. Mira, por eso. Solo con una me conformo. Vale. Quería abrirlo, pero bueno. Cogemos esto por aquí. Ahí tienen fusil de salto, por si acaso. ¡Eh, el pescudo! ¿No te has comido? Sí. Creo que es una misión Míralo Completa tres misiones diarias Yo ya lo he hecho El pez medusa este También me lo como El pequeñín Lo tiramos Al río De vuelta Tengo Vamos a ver si lo aclaramos, eh No te vayas, no te vayas Ah, bueno, tú pues ya está lleno Ostras, ese es muy bueno el pez térmico, ¿eh? Yo ya llevo uno A dispararle a la peñita para verlo en la oscuridad está muy bien lo aconsejo Muy bueno Pero uno. Sí Se entiende o no se entiende, tío Disimuladamente, pescando. No juega, Oscar. ¿Ve? Otra medusita. Vamos a sorbete nueva. Sí, vamos a la. Sí, donde tú quieras. Vamos pescando por aquí. Aquí hay un montón de. ¿Te has hecho cuenta. Venga vamos, allá, Venga, vamos para allá. Donde sea. Aquí hay otro de este de pesca. Aquí mismo. Allí hay peligro, parece. Vale. Bueno. Toma, mira, me ha dado un fusil de tirador, de cazador, tío. Cuéntelo, cuéntelo. Hostia, oh, que te he quitado las balas. No, no, no, el dinero de nuevo, ya tengo. ¿Sí? Sí, yo lo no tengo. Pesca, pesca, no pesca. Es que no tengo caña. ¿no? Pero si no, había otra caso. allí, ¿por qué no has cogido? La, En La casa. Pescado verde de nuevo. Espérame pues, que ya lo había cogido, pero bueno. Escucha, el ñale. Están pegando tirillo pero bueno. Allí hay una barca, ¿eh? También, te lo digo. Eh, no lo vamos a pegar. Allí, una barquita, también mola. Venga, vente. vente. No, voy, voy, no, si es que estoy pescando. O sea, que lo que me interesa pescar de momento que se maten entre ellos. Mientras no, no disparen. Mira, un pescudo. Cómetelo, que es la misión. Ah, no, no puedes, no puedes comértelo. Está lleno. Está lleno. ¡Ostras! Lo que me han dado, tío. Mira. Un sitio de tirador de cazador. Madre mía, que lo cambio por el otro. Te digo yo que pescamos mola. Venga, sí. vamos a ver. Mira esta, medusilla rara. Medusa pegajosa. Vamos con eso. Un tanque. Tanque y un vehículo. Vamos a por la barca. Vamos a pegar con la barca el tanque. Hay dos, eh. Te puedes coger tú una y otra. Y ahí hay, hay caña y todo, ¿eh? Cuidado. Llego el... Mira, y caña de pescar de esta profesional Aquí viene, oigo paso, ¿eh? Está aquí, ¿eh? ¡Ay, que me mata! ¡Que me mata! No. Me mata. Ya me mataron Me lo he tragado Lo, lo había dejado, tío, chico Creo tí. que veo otro más, ¿eh? Por ahí, con la tarjetilla, ¿vale? Oh, lo que me ha dado, tío. Creo que el del tanque, ¿eh? Ha venido este en el vehículo. Está el del tanque y el del vehículo. Ahí tiene la de esa. No, ya, pero la es furgoneta, ¿eh? Ten, ten cuidado. Ten cuidado, que está. está... Ya, pues intenta matarlo desde, desde un punto alto. Súbete a un punto alto y intenta matarlo. Cuidado, que viene, que viene por ti, que viene por ti. Que viene, que viene. Que viene, que viene, huye. Sal corriendo y, y dale al X para, para correr. Para saltar. Es que te salta, dale, dale, ahí, ahí ya lo tienes detrás tuya? ¡Cuidado! ¡Qué bueno eres! ¿Qué bueno eres, ¡Qué bueno eres, tío! ¡No te ha dado ni uno! ¡Buenísimo! ¡Deviéntalo! ¡A palo! ¡Ahí, el pico mismo! ¡Que viene otro! ¡Que viene otro! ¡Que malo! ¡Que esto malo! ¡Que tú puedes! ¡Que esto malo! ¡Que tú puedes! ¡No pasa nada! ¡Cuidado que te vas a ¡Qué pasa, qué oh. pasa! Sí, sí No pasa nada, no pasa nada este es coreano, ¿eh? Ojo con este que te ha matado a un coreano Observando a... <risa> Venga, preparado Está muy bien, está muy bien La partida, hemos quedado 24 No está mal Mira cómo se mete ahí A curarse Falta misiones, tío, no sé quiero esas poquillas de correr y tal, y unos <risa> papeles que tienes que buscar ahora. Tienes que hacer la misiones esa, es urgente, ¿eh? sí. Fijaron también un nuevo modo de apuntar, ahí con el sensor de movimiento, pero no sé yo. A mí no me ven, me ven, venía bien. ¿tienes alguna misión o qué? voy a poner Yo eh? digo, Yo, ya, yo ya la es? diaria ya la he hecho, desde luego. Yo, la que tengo, yo tengo que infligir daño a ah. los coches y también el los cofres. ¿Tengo que hacer yo? Eh, pues esa la tengo yo. A ver, ¿qué ha no pues no no Venga No juega No juega, gargolilla No sé si era central O, o del sur Supongo que sería del sur Venga, que nos vamos. Yo tengo 541 barras de oro. Mira, gracias. Ah, no sé, yo por preguntarte, como veo que no entra, no sé si estará jugando otro juego o qué. Venga, vámonos. Iba a pensarse, ¿eh? Ah, vale, vale, ah, vale ok vale, vale. Entonces despejate, hombre Despejate, despejate, despejate. despejate. despejate hombre. Aquí me no ha dado una full, pues pero bueno Los sí, bueno. ¿Sí? ¿Sí? vendajillos, vale, al menos tengo un cofre Te dejo ahí otro vendaje, por si acaso no, no. Vale Vamos eh, a La acelera? De... acelera No hay nada, te, a la ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? He comido. ¿Pero tú qué haces ahí? Buscando peleas. Uy, uy, uy, el arco. No? No te... ¡Pero que no no, no ¿Cómo no Muerto, muerto Cuidado que hay otro Cuidado que hay otro, que hay otro? Si se si quiere escapar ¿Cuidado? Dentro de la casa Sin munición, eh Aquí no Vená bueno, buenísima. Aquí sin munición, sí. sí y si cojo algo? Abre cofres en caserío, ¿vale? vale, vale. Yo, yo, A ver si puedo. <ríe> Aquí hay pasiones de escudo. Yo me tomo esta y ahora no echamos. tengo, tengo, tengo, tengo. ¿Tengo algo? No sé qué pasa por ahí. Ahí está un cofre cerca, pero no es donde. Cuidado, yo un tanque, ¿eh? Escuchando un tanque. Cuidado con los tanques. Tiene otra escopeta automática. No sé si la quieres. Sí, un cofre chito eh, pues píllalo, píllalo Mira, el... Cuidado, eh, eh cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Pues sí, de asalto con trímica Bueno, eso es buenísimo, tío Eso es, vamos, sí, la bomba eh, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo que está ahí. Tona... ¿Vale? Sí, pues es, sí, es un sí, autobús de eso Sí, sí, de lo que se me pillar Claro, Están ¿eh? por, ¿eh? por aquí, eh. Mierda, maldición. Buena, buena. Me queda sin munición. Más eh, no, gente, no, gente. ¿Quieres sin munición, tío. Sin munición, tío. Eh, deme, deme, deme. <ríe> Dame para la pesta de fusil de Gracias, tío. Cuidado, eh. Falta por abrir algún cofre o algo aquí. Creo, eh. Recuperar la he munición. Puta, lo he hecho? Esta es la mejor, tío. Eh, mira, un. A ver, es que... Ah, los deflectores, ¿no? Y para ti eso es como una barrera también. Eso Es como una barrerilla que se te lo pone delante y te protege. Cuidado, paso. Paso, preguis. Buena, buenísima. Estoy sin balas, estoy sin balas. Pues vente, vente y aquí, ¿qué recoge? Y balas de. Recoge. ¿Quieres? Yo tengo 36, 69, sí, sí, sí, 4 y 32. Pues igual de fusil. la mediana, ligera. De, de la ligera. Toma, 30. Cuidado, por aquí hay un cofre, ¿eh? Podemos pillarlo. Así. Estamos. Farto de munición Me llevo hasta ¿Hay un coche? Mira, ahí hay un Sorbete de esos también Me llevo el oro Es con este Ahí Es una mierda esta, sí, pero bueno ¿No tenemos otro más guapo? Tenemos la más, el Lamborghini No, pero sí ese también querés. Ah, ese también va muy bien. Ah, oh, pues ya no tengo más. Yo no tengo más. Tiene que ser uno de. Acá. Vete con ese, tú vete con ese. Pasa que tengo poco, poco combustible. Mira, aquí tenéis munición también, ¿eh? Te lo digo. Cuidado, no te Aquí hay munición. Cofre. Vale. Más munición. Uy, vale. ¿Dónde está? ¿Dónde ¿Dónde No, no, no, ¿Vente? ¿Vente? ¿Vente? ¿Vente? no, no, no. Ah, ¿Vale? vale, vale. Vámonos, vamos. Ay, Dios, me destruye esto. Impresionante, ¿eh? Con los deflectores este es como un tanque, ¿sabes? porque es que lo destruye todo? Vamos, vamos, no gastes cada mucha gasolina Cuidado que hay un tanque Voy casi sin pues gasolina, si eh no quedo, Cuidado, cuidado No, no, nosotros para zona, no, no te enfrentes al tanque Tírale, tírale Dios, Dios, combustible bajo, encima Me cago en todo Recógeme, recógeme vámonos, vámonos, vámonos Ya, ya eh, Tienes que ir como para acá Vale Me te he marcado más o menos Bueno, del taxi que gasta menos gasolina Vamos bien. Venga, tú tírale. Aquí donde te he marcado, no te pares, que si no el tanque nos mata. A ver, creo que ya nos están disparando. Tú tírale, tírale. Ahí, cuidado, bien. combustible bajo. Eh, pues nada. Abajo. vamos bueno, bajamos. A ver si podemos ir Nadando por aquí. Puedes ir nadando, eh. Vamos bien por aquí nadando. Cuidado. ¿Están disparando o qué? ¿Y a mí? Porque estarán por arriba, tío Yo qué sé ¡No! Están, en lo maldito, esto el que... chapulín colorado! <risa> Murió el chapulín. Cuidado que veo tanques por todos lados Tronco, cuidado Escóndete Yo estoy aquí escondido, ¿eh? Muy... Estoy aquí escondido los arbustos Te lo digo porque me están buscando los, los tanques. Un momento, hay uno, el otro se ha ido. No lo veo. ¿Tienes si no que Tengo la térmica. ¿Cómo? Si no subimos? ¿Vale? Oh, no, no, no, no. no. Es una vámonos. Zona, zona, zona, vámonos, vámonos. Sí, sí, correcto. Sí. Vámonos, vamos, vamos. Eh, vamos, sí, por vamos, vamos. Vamos, vamos. coche, vamos, vamos. la vamos. Vamos, vamos, vamos. A la Vámonos, vámonos por aquí por el de este, vámonos, vámonos, vete para acá que como te vaya Vámonos Ahí, pillamos luz, munición ¡Eh! Hostia, qué guapo el armarpón que me ha dado el armarpón, vámonos, vámonos, vente por aquí. No nos vean. Están en los tanques buscándonos. Nosotros ahora mismo no tenemos tanque y somos la resistencia. Vámonos Además vamos para zonas ¿Sabes lo que te digo? Sí. Tengo aquí un ¡Ostras! Lo que me ha dado, tío, ¿Tío? Fusil de asalto de comando Legendario No, te digo yo que la pesca no es un fructífera, tío Vamos oh, ahí Pescadillo rico Allí hay otro cofre Otra Y un... Un hidro ¿Tien? Voy a poner el hidro Cuidado, ¿eh? Que estamos aquí Chunguillo ¿Dónde está el hidro, que no lo veo El sí, está ahí abajo en el suelo Está abajo Ojo Cuidado los cactus Que me pincho Que viene Lo pillé Ahí tiene algo, ¿eh? Cosita, por si quieres coger la bombona sí, está sí, muy bien, sí. viene muy bien para el enfrentamiento mira otra bombona. La mira, por aquí, es mira, que es lo que tengo, mira. He llevado esto. Uah, ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya, ya. Pues lleva, lleva ahí, ahí cositas que. La cosita. Y el fusil no lo ha sí, no, no, no, es que ya. Sí, vale, vale. vale, vale. Pues ¿y una bombona no pillamos. Pasando, ¿no? Es que no sé si viérmela. Yo no, igual, no sé si cambiar no, el. Cambi... Pues, ¡Eh! ¡Cuidado! Cuidado, no, pues sí, sí, Está no. allí, lo veo. Bueno, no le voy a dar. Eh, es de un chico, pero... He quitado. He quitado. Pero... Eh, por enfrentarte a nosotros. Pues listo. Cuidado que viene, eh. La tormenta, digo. Bueno, y el tanque, pero... eh. Cuidado. Es bueno también, ¿eh? a ver. Pues si te asalto con mira térmica, píllatelo, tío. Ese es el bueno, eh. Píllatelo. Porfa, píllatelo. Que viene el tanque. ¡Curre! ¿Dónde está? Píllatelo, que es muy bueno, el de mira térmica. Te lo consejo Dios, yo tenía que haberme quitado este. Me ah, pongo esto. Ah, que ¿Qué viene? que viene? La tormenta. Vámonos, vámonos. El de mira térmica es el mejor. Porque los ve ahí. Mm -hmm. La oscuridad ya ya ocurre que nos matan no lo, si lo tengo aquí está disparando me va a matar me mató me mató me atropella me atropella me atropella que me atropella mira tú te has salvado te has salvado te has salvado Buena, no. buenísima Dale, dale Buenísima Y ahora por el otro Venga, ahí. Dale, dale Dale, dale Dale, Adrián Ostras Ya te veo, esa, esa, esa es buena Si ves que está te echa la La bombona, eh la bombona, la bombona, la bombona echarle la bombona que te salva Buena, ¡Eee! buena, buenísima ¿Mi tarjeta la has cogido? ¿La llevas o qué? Ahí, ahí la Cuidado, cuidado que vienen, eh más gente, más gente, Sí, sí, cuidado, claro Quedan que bien Júrate ahí lo que pueda, por lo menos el escudo Y ¿No? sí, te lo destruye en tanque, no pasa nada Date solvete, sorbete Sorbete, sorbete. sorbete. Buenísima sí, esa mira, mira. Buenísima, no, a lo mismo no te da tiempo A, a resucitarme, ya lo, ya lo ya que me hace es sobrevivir ve, ¿no? Sobrevivir Mira eso, mira eso, mira estoy allí Ahí, ahí, ahí van, ahí van dos No, no, yo mejor paro de ellos hasta que no me... Invito. Sí sí. ¿Puede, puede ir aquí, aquí tenés otra furgoneta Que está fuera de, de peligro momento, eh. Si no, va a la de los Jonesy Pero ellos están ahí, los Jonesy Tienes que ir donde te he señalado, al, al DC rosa. Cuidado, cuidado. Buenísima, tío. Ahí está, ahí tiene uno. En los arbustos ahí tiene ya, uno. Ya, ya. Vale, vale, pues pasando. Ya, ya, ya. Vale, vale. Chico, qué bueno ese. Cómo le pega. Cuidado, cuidado. Date sorbete, sorbete. Ahí. Ahí. Buena, buena, buena. No te dan, no te dan. Ahora el fusil térmico es muy bueno, eh. Bien, no, eh. no, no me da tiempo, eh. Ya, ya, ya por pues nada, pues tírale no. para, para, para otro lado, ¿eh? vete al otro lado. No, no, no. Has perdido toda la capacidad. La has hecho, la has intentado. Creía que iba a dar tiempo. Es que en la, en la otra estaban ellos. Y ahí es donde van a estar todos. Venga, buenísima. Se llevado un par de ellos, eh, creo, eh. De la tormentilla, no te pille. Ahí lo tienes. Buena, buena, buena, buena, buena, Ha caído, ha caído Buenísimo Yo me tengo que te esconder te Sí, sí, que bien utiliza la granada estas, tío De choque. que A mí que no me va mucho Sí, sí, te revivo Van a ahí, ¿eh? En saseo, esa es la zona segura la En la tirolina Cuidado No, necesita gente y ya, si ya. Lo, si hay que no, gente tiene que haber que Quedan, yo creo que mejor que te los mates intentes sobrevivir, quedan dos Quedan dos, ten cuidado Lo intentas, ten cuidado Están por el otro lado Están por el otro lado, puedes resucitarme Creo, ¿eh? Yo no Sí, sí, Hace, he oído disparos lejanos Están por el otro lado peleándose Están por el otro lado Está ahí, está ahí, está ahí. La pistolilla me lo mato. ¿Blanco? Que le he dado, eh. Que le he dado con la. Con la pistolilla, eh. Lo tengo que esconder, que me da. Venga, vende, vende. Yo voy a con luz. Tengo aquí. Es que tengo dos pistolas, la verdad, tío. Me cachi más Pues Ah, cosita, salto, si vale. vale. Voy, voy a ayudarte. Que vienen. vienen a por mí. Que vienen a por mí. Manda, manda. Manda, manda. Hombre, caído. Hombre caído. Muerto uno. Venga, que tú puedes. Que tú puedes. Cuidado, que se ha puesto detrás de la. Muerto. Buenísimo. Buenísimo, Adrián. Un aplauso a su compi. Enhorabuena. Uh, a lo mejor te da un, un deseo de carrera, un logro. Lo no que pasa que se queda aquí un poquito bloqueado esto, ¿eh? También te lo digo. Se queda aquí un rato. De dura, más que da, ¿eh? Ya, ya, tienes que esperar, tienes que esperar, tranquilo. Es que se queda así ah, sí. ahora últimamente, cuando gana. Nada, ah, ahí estamos, hemos ganado. Ahora tendremos que ir a la Serradera, abandonado. ¿Dónde? A la Serradera, allí al norte, a la nieve. Vamos a ir, un bioma de la nieve. <ríe> ya, pues nada, espera que... a que pase esto. Ahora, ahora. ¿Sí? A mí todavía no. Sí. Este veo todavía sí. bailando. Pegaso, baile, te estás pegando. Otra, ahora te ha muerto y me ha soltado todo el luz. En la sala, voy, voy por la sala. Ok. Voy a ver si estoy dando. ¿Pero qué ha hecho? ¿Irte directamente que o qué? Dentro, ¿o qué? Sí, yo no, yo me sí, espero, mira. Victoria magistral, ha la medalla y elogios. maestros del Tuning, superviviente 1, 2, 3, especialista en posibilidad de asalto y disparo a la cabeza. He mandado dado un equipo. Resumen de experiencia, me cuentas de experiencia. Venga, pues venga. Caído a la sala. Sí, Vale, vale. Mira, pues estupendo. ya. ya Dice, puedes esconderte en contenedores y fardos de heno Para tener emboscadas a otros jugadores Los fardos de heno ya no están, ¿no? Pues sí? no sé sí. Yo no lo he visto los fardos de heno Bueno, 10 estrellitas estrellita. Me ¿No? he puesto pinda Asayara Y el Contenido del pack de club Sí, yo voy a poner una vender. también Verde Ok me pongo al... Al... Al Airman Al que tú quieras Tú ya estructuras con correto Con torreta, sí, a la sí, Y vamos sí, ahí, ahí, vamos ahí. Yo, Si yo estoy haciendo estas diarias Por pues yo qué sé Si estas me dan muy poca experiencia Pero bueno Inicia compañeros de equipo Dos de cinco Leitra cofre o cajas de munición Recupera salud Pesca peces Me quedan 10 peces Daño sí, ponente de tanque Me quedan unos 600 por ahí daño oponente me quedan 4.000 fuerzas de lo i golpea punto débil hasta barra eliminaciones distancia de desplazamiento de un vehículo estudiar árboles dar las gracias al conductor del autobús me quedan dos partidas Compras en máquinas vendedoras completar contratos eso es lo único así más eso que tengo es lo más pues nada vamos allá al norte a ver, me voy a la nieve. A ver. Voy, voy, voy como un buen vídeo Estoy intentando ponerme una cosa. Okay. ok. Que no. Que es que no lo. Yo llevo todo de telaraña, a ver. ¿Dónde la Bueno, el eh, de igual, igual. Venga, vámonos. Ah, también tengo una misión muy guapa, ¿eh? Por ahí en el. En el creativo Tengo bueno. por ahí un mundo muy, muy guapo De matar zombies pues, pues si quieres lo hacemos También igual ¿no? sí, porque también me mola mucho Lo de los zombies Sí, lo vi el otro día digo, bueno, voy a echarle un vistazo Y entré solo, estuve yo solo matando zombies Pues si quieres nos metemos Después esta. Pues sí, yo lo tengo en favorito Yo los que veo que solo los pongo en favorito Y así hace pues doble más fácil a no, no, no, no, no, no. Bueno, vamos a ver Vamos a ir allá en norte, mira También mola mucho esta, mira Ahí, ahí, o esa es la que más mola Aquí tendríamos una victoria, ¿no? Claro Pero no me sale. Luego tengo la del balón también Ay, que no me sale, me sale ya no. Me las gracias no. Mira, esta una no va a pillar cerquita Aquí va a sí, el ¿eh? ¿eh? Así que... Bien. ¡Vámonos! Oh. Me, manda experiencia, ¿eh? Me manda experiencia, ¿eh? No sé cómo Aquí una torre Aquí puede haber cositas, pero bueno Vamos pero. ¿Pero qué tienes que hacer? Un chiquillo. Es Espera, que te lo digo. Espera, que te lo okay. vale. Destruir estructura, no. Abre cofres, tampoco. Sí, abrir abri, abri cofres. De los. De los. Y esta. No, vale. De los siete. Hostia, ah. tío, me suena por aquí un cofre aquí, coño. Perdón. No, no vale. te Tengo uno, eh. No, no, no. Falta otro. otro. Ahora tengo un cofrecillo, prey. ¡Cuidado! No sé cómo pillarle, porque No puedo... ¡Ayuda! ¡Me matan! Me, mata. Me dan para detrás no te maten No te maten no mate. estoy intentando Que no me maten Ya me han dado, Ya me han dado un tirado Es que iba a coger, pistolilla nada más Enfrento a ellos con no, pistolilla, en pistolilla. Eh, eh, El El tato que ya a abrir Cuidado, cuidado muerto Venga dentro Vamos a esconderlo Matalo, matalo. mata al otro también Bueno, buena Mato. Tenemos que abrir otro cofre de lo vi Tengo un reparador de esto, pero no sé para qué lo queremos Pero bueno, me voy a dar un botiquín Ostras, que de vehículo más guapo hay ahí, ahí, tío ¿Dónde Camuflaje y todo no Sí, sé, cambio de, de arma, porque vaya mierda Un dariete, este es bueno munición cuidado que hay peña, ¿eh? que viene Venga, comprando ahí en las máquinas Están pendedoras Ya, pero sí, no vamos me ha dado a las balas que yo quiero Guapo, ¿no? Está guapo ese A, ¿eh? déjalo ahí Por si tenemos que huir, yo que sé, cualquier historieta Vale, aquí hay caña y todo para pescar veo que hay okay, peña No, vamos no no, no, no, no Me voy yo con el este El soplete ahí, movida ¿Verdad? me ha escapado Ay, no, no, no, no. Muerto Muerto uno Había otro, había otro eh ¿Dónde? Le andado, estaban ahí peleando los dos Me refiero ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Acaso el vete Lo he dicho había dado de... No sé si llevarme el de ese tío o qué Esta de barril no, bueno, cambio de oro Cambio de fusil. Este que es muy bueno tío El de ariete también me gusta mucho Mira dónde estoy para. Y esta es muy buena, ¿eh? la de barril también es muy buena. Ven, ven, ven. No, pero es sí que tenemos que hacer otra, lo de... No, ya lo hemos hecho, ¿no? Y estructura con... Bueno, lo hemos hecho. Gracias. Este es el que tengo que cambiar. Por este mismo tendremos que irnos ¿Dónde? Ya mismo digo que tendremos que irnos por aquí más o menos o algo. O algo. vamos a estar por un tanque, que yo no sé dónde está? Claro, venga, tú tírale lo que tú quieras o nos subimos allí al S, lo que tú quieras. Pero, te falta una llanta, ¿eh? te, te falta una vez... rueda. Ya, espera, ya, espera, pero... que te lo voy a arreglo. ¿Dónde está mi de este? Mi reparador. Yo me he dejado oh, uno por aquí, aquí, aquí Está el soplete, a ver si te lo puedo reparar <risa> Reparando Toma, ¿qué te he dicho? ¿Te haya reparado? Sí, ¿no? ¿Entero? ¿Entero? Venga, vámonos oh, oh, oh, oh, <risa> Al ha venido bien el soplete reparado a fresquito mi de este o qué? Es que allí no va a pillar zona ya, pero está... Oh, venga, se aquí, fresquita Pero está... no, no te acuerdo mucho que me... No llegamos, ¿eh? Ya, sí, acá, está no sin, sin gasolina Déjame que conduzca no, no, yo Cámbiate, cámbiate, cámbiate Si tenemos gasolinera ahí Cámbiate, cámbiate ¿Sí? tú, déjame, tú déjame a mí los vehículos Tú dispara, dispara que tú eres más bueno disparando por la ventanilla. Y tío, tiene gasolinera, no lo has visto, compadre. Sí. Mira, y no ahí vehículos y de todo. Es, de que es, que, a mí es que me gusta más el otro vehículo? Vale. Pues esta puedo tener otro. Y de todo. Te lo pillamos este. No, claro, eh, lo que sea. Tiene este es eh, con la llantita. Claro. Banco. ¿Eh? Palmar, ¿eh? mira, porra, porra, porra, porra. Voy, voy. quería guiarme ahora mía. Y yo, estate quieto. Bah, vámonos. Vámonos, vámonos. Odio. Odio. Vámonos. La quería, tío. Odio. Se eh, rompe y me quedo así casi olvida, calamba. Toma esta. ¿Qué te parece? Vamos a molado el vuelo? Sí. Pero hombre no Soy yo bueno conduciendo en el Fortnite ¡Ay! Que <risa> antes lo digo Antes me entre yo con él con el Pero largo Yo <risa> <risa> como vamos ardiendo, tío ¿Dónde? ¿Dónde? <risa> ya, pues venga el Llamo a munición ¿Qué? otra ¡Ostras, tío! Necesito un poquillo de vida, también te lo digo Tengo para repararlo y todo, eh Ojo que tenemos Vámonos Vámonos Estaba intentando llenarlo de gasolina, ¿eh? a ver Te puedes curar mientras por el camino si quieres ¡Oh Dios, qué ha pasado, tío! Que me he aquí con un rollo Que no la ha visto Que no la ha visto en la torreta ¿Se ve, low Es que no se ve, tío Cúrate, cúrate por el camino. Cúrate. Yo no tengo... ¿No tienes cura? No. Pues intenta coger una aquí en la... En la, la De tira gasolina, tira vamos tira bien, tira eh. tira. gasolina vamos tira bien, ¿eh? Gasolina vamos bien. Cuidado que... Lo atropello todo. A ver, yo estaba intentando ¿Tira mejorar tira? mi de tío. Ming... Ya, ya, sí que iba a mejorar mi, mi de cuando... Mi escopeta. Ahí, ya ha mejorado, tío. No Entiende solamente necesito tengo... cartucho Aquí hay otra, ¿eh? Ya, pero que tengo... ¿Qué quieres, qué quieres? Que quieres? Una recreativa Aquí hay comidita también Para recuperarnos la vida A ver Una seta, un plátano me llevamos el tanque? ¿Lo mismo hay que repararlo otra vez o qué? A ver. Dónde que... Voy, voy, que estoy cogiendo cofres Hay por aquí a ver, no lo veo Me va a comer Vale, otro cofrecillo Más munición La recreativa me la cargo Vamos de gasolina, bien 89, le hemos echado un poquillo, pero bueno Vámonos, que nos va a pillar, eh me He recuperado de vida, que va muy poco ¿Tú has coído algo de vida? Nada, ¿no? Sí, has coído Vamos a ir para allá, creo Vaya ahí, ¿a la fortaleza? ¿Eh? Ahí ¿Eh? Que hay que escudo Ahí Pero ni nada y no hay nada más que... ¿A dónde? A no me dejan entrar Con el sí, tanque mira. Vale Vale, vale Solo es, que... es, es, lo necesitábamos Sí, los cofres estos son muy buenos ¿Estás looteado o lo estás looteando tú? Sí, sí, sí ¿Has sí. Vale, me llevo el fusil de ariete Por aquí, creo Vale Y el fusil... Aguijón, por aquí Eh, tanque, tanque Vámonos, okay. entonces A ver, si salgo de aquí, que me queda aquí un poco pillado no, no, no, no, no Ahí está, ¿Sí, vale, después? vale Vamos a poner Ya, ya, ¿no, vale, ¿No? vale Así le pillo con la... ¡Que me mata! ¡Mierda! Me dieron, me dieron Hombre, herido Sobrevive, sobrevive Estoy aquí arriba en la colina Sobrevive Cuidado, cuidado por allí Que te disparan por allí Tú sobrevive, sobrevive Sí, sí, yo me escondo aquí de atrás Cuidado, eh Que pueden venir por ti, eh Que vienen seguro por ti Es que me... Vienen por otro lado ¡Claro, claro! Si quedan... Poco. Abre el cofre si puedes y resucítame. ¿Te a ¿Vale? ah, bueno claro, están ¿Te disparando te por te otro te lado. ¿Te caes de muerte? Ahí está, ahí dentro, tío Te Quedan 30 de vida. Vale, resucítame, corre. ¿Voy? Venga, que no podemos. Gracias eh, Vamos a echarlo esto Todo bueno, no es que... a... sí, bien. Sí, el escudo Bien, bien, bien, bien Otro Mira, hito eh, completado y... Chavales, recuperad salud Uy, la granada de Sturgeon. Voy a recuperarme aquí a la. a la fogata. He cuidado que. Ya, ya, hay movida por ahí. Tengo respollos también. Hay gente. Ya, ya. No puedo hacer nada. Viene, viene, venga. Yo Vengo contigo. Me pongo a pesta. Eh. Si ya se está recuperando, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, sí, sí, cuidado viendo. Y hay gente ahí, también. Pues cuidado, cuidado, bro. Campea, campea. Eh, vámonos a que que... Y, y, y. ¿A aquí a la islita o qué? Me ha llegado algo. Buah, suficiente combate, tío. Mira, Es que no Tenemos barca, eh. ¿Cómo? Ya, ya, tenemos barca. Um... ¿Cuándo es esto? Hostia, su fusil este tío. Un tirador que también me gusta a mí. Esto no tiene Espera. Sí. Buena. ¿La Mira, esto es Mira cómo. ¿En Está arriba, tiene que disparar arriba ¿Ya cae? ¿Ya cae? Eh... Estoy por si quieres Este es bueno Este es bueno Lo he dado, uno como vida o algo... Mantente, mantente, mantente la horquita, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Es que... Aquí en el lago, ¿dónde está más? Algo, ¿eh? Sí, es que está arriba, ahí. eh? ¿Este es el... Pues el Dios, me dan por detrás, tío. Anda, me manda, dado, me han dado, por detrás, por delante, por todos lados. Sí, sí, me dado. Me he ido ahí de. Sí, sí, sí. A Valentina no sé me ha ma matado. Me sí, he sí, sí, sí. ido de destroyer con la barca. A la izquierda ahí, a entre la... Dale, dale. No ha dado, no ha dado Buena, buena Buena, buena Buenísima, tío Buenísima, sí. ¿Vale? buenísima ¿Vale? Ahí viene otro, Ahí viene otro Se la ha tragado, se la ha tragado recupera, ¿No me cuida. me Cuidado, cuidado, el Johnson Ese que la habrá contratado, el Johnson, cuidado Cuidado, no, tú va por el otro, va por el jefe <risa> Va F, muy bien, sí, sí. No, no, eso no es, eso no es Más no. bien con ese rifle, cuidado que está ahí detrás de la casa Ya, parece que si me pueden venir por todos lados. tío Ya, ya Ahí, Buenísima. con ¿No me escondo tío? Sí, sí, sí Cuidado que viene, que viene, que viene Copeta, copeta, copeta por detrás Cuidado, cuidado Cuidado que te da. ¡Oh, qué lástima, es que tío! La valentina, la que me ha matado a mí, tío Me ha quitado la corona ¡Ah! Oh. <risa> ¡Qué rabia! No pasa nada, tío? Son... Sí, ¿A sí, sala sí, o qué? El, el no, vale, el... El es el... El Vale, te lo voy a enseñar Vamos a ver Iba muy bien, tío yo soy el que he ido de loco y me han matado pero bien. Nuevas no misiones dice, pero misiones, ¿cuándo va a salir las misiones, hombre? No tenéis rollo, nuevas no misiones. misiones. No tienen rollo. Venga, vamos a ver, el creativo este, a ver si lo encuentro. Rado hace poco. Son igual por piso. Está. Bueno, lo puede buscar en mis favoritos, ¿no? Porque aquí no viene. Ah, Castle War un Castillo, defiende tu rey, ataca al enemigo, eliminar zombies, armas míticas y gana luz de experiencia. este, es? Sí, sí. Este está muy guapo. Me pues vamos. Listo, partida privada. Lo hemos puesto. Que no se meta nadie. Pues ya está en el 11, nivel 11, tío. En la, en la segunda sí, sí, página la segunda te puedes ganar 100 pavos Ya, pero es que no tengo el pase, tío. Ya, ya, pero aunque no, aunque no, lo, tenga, no lo tenga Con Bien. las estrellitas que te has ganado en la segunda página Te dan 100 pavos gratis Pues loco Yo así es como me gané sí. el pase de batalla y ahorrando, pavos. y ahorrando pavos Ya, eso es lo que tengo. Subiendo niveles y ya, ahorrando, y ahorrando. Al final de esta temporada pasada Tenía 900 900 pavillos Y luego, pues, ganando ahí un par de batallas eso, conseguí conseguí otro, otros otro 100 Y ya me pude comprar el pase Me he puesto el tema Vamos Empieza automáticamente en 67 segundos Vale guerra de castillo, se de castillo. supone que son dos equipos sí. y uno, uno tiene que construir un castillo y. y otro equipo el otro. Bueno. Y con los materiales que te van dando al matar zombies y tal, pues vas construyendo cosas. El Va. castillo. Y me que te van dando experiencia también. Sí. Ese te mazo. <risa> Ponte la armadura del... de sí, fiesta y todo La del... Este mejor, ¿no? ¿Ahora? Esa, esa Esa es la guapa No había conseguido yo otra de otra ratana Carbonal. chau, Spiderman, chau no le pega al capboxing. <risa> Venga. Lo que no tengo muy claro de lo pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa si sí de salto lo tengo ya, ¿qué ordenamos? ¿Hay que matarlo o qué? De comando. Sí, sí, hay que matarlo. Si de salto de combate. Pistola de, com de mecha. De mecha. Psh, no sé sí, yo, tío. Es sí. mierda. Si sí de cerrojo. Escopeta sí, sí de, de... De... de. Automática. Si me gusta más. Automática. Que la táctica. Ya vamos a empezar, ¿eh? Ojo. Y asarto, será sí, igual. Sí, tío. Sí, tío. Sí, Me supueste. Sí. Venga, te sale de ahí y ahora hay que matar a la peña. A la peña. A ver, vienen de aquí, eh. Tenemos que construirlo, ver, Mira, aquí vienen ya los también. ¿eh? No te veo, me tienes que ayudar Pero que yo tampoco te veo Ah, lo mismo estás tú en el otro lado En tu otro castillo Madre mía Voy a ver hablo lo mismo verte Claro, lo mismo eres tú contra mí, tío Sabes, tú tienes que construir en tu castillo Salen más zombies Si podré entrar yo aquí, ¿qué cuánto? otro uno dorado! ¡Es un boss! ¡Un boss! Matando al boss! ¿Qué se han quedado parados estos. Ah, elimina al el zombie. ¡Al zombie dorado! ¡Quieto! ¡Ahora han por mí! Te veo, a ti no te veo No sé dónde estás, tío. dónde estás, tío No sé dónde estás, yo estoy por aquí Por el castillo este ¿Dónde estás? Madre mía, chaval a ver, el mapa. El mapa no es disponible, es eh, lo malo. ¿También ¿Están disparando ya los...? Oh. ¿Está matando a zombi? No, no. Es un grado. Es un grado. Ahí te he oído disparar yo a ti, ¿eh? A ver, dispara Venga, ven Yo voy para donde pone Curren event Voy, curren boss, event. 1-12, para allí voy A ver si llego, no sé si llegaré ¿eh? si llego Yo te estoy escuchando a ti disparar, eh. A ver, por aquí. Me dispara a mí, tío. Subiré por aquí. A ver, aquí otra escalera, tío. Solo estoy investigando ahora, eh. Esto no lo vi yo la otra vez. Yo voy a donde pone Kurrengeben Ve para allá, tío, donde pone ¿Qué? Es ¿Un, un símbolo verde Es que me mata muy En cuanto a zombies Odio, uno de lado dos Nos revienta, eh Cuidado que se nos revienta, ¿Qué chavales qué? Me suben ¡Oh, yo oh! ¡Dios, que salió disparado! ¡Madre mía, chaval! ¡Zombies por todos lados, tío! ¿Cómo? Voy otra vez para allá yo estoy este teniendo... me he currido. ¿Eh? Eh, yo es que he salido disparado, he salido sí, volando, tío. Voy para allá. Currieron a el... ver. Yo no lo veo ahora el corrido en a el... pero bueno. Tengo que disparar, tengo que disparar, eh. Voy para allá. Pero ahí, ahí, ahí es donde estaba yo. Pues ahí he pegado yo un bote espectacular. sí, eh, pero... <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ¡No, que me mata! Ay, que me falta <ríe> Me voy <ríe> Me he ido Volando de un salto <ríe> Toma, yo voy a construir aquí ya Que si no Venga, mete recursos, compadre que me mata, ponte a salvo, pues oh, más pececillo, eh. Podía tirarme de un pececillo por ahí para curarnos. Ay, ay, ay, seres tú. Otra, otra, que me Ese disparo me ha pegado, tío. El compi se lo mola. ¿Dónde está? Maldito, que vale? gana por mí. No ¡Ay, que viene por mí. Que viene, que viene. Ay, que me muero. que no tengo ningún alma cargada. <risa> Mira, tío, he matado a la Mira, he muerto por 15 segundos. Construye enfermería. Tengo que construir enfermería, tío. ¿Tú qué? 15 segundos. 4, 3, 2, 1, 0. Es que está en mi base, tú no tienes que estar en mi base Tú tienes que irte a tu base Pero no me campe. ¿Qué van los zombies por ti? Te me has escapado Yo he construido por aquí una torreta, ya creo. A ver si estoy más muros, tío. Pide un montón de roca. No tengo. Catapulta. También construyo la enfermería. No sé sea, dónde está la enfermería. ¡Ay, ah, la veo! Veo enfermería. Toma, construyendo enfermería. Mamá de zombie. Claro, claro, es por todos lados. Se van saliendo, eso es lo que te da los recursos y tal. Eso te da recursos. Vale. ¿Qué nos falta, tío? Vengan bruto, corder fibroso. Nos falta. Bueno, poquito a poco. Claro de minería. Vale, nos hemos recuperado. Bueno, algo algo. ¡Ay! Del castillo, tienes que ir construyendo, matando a zombies. Con los recursos, pues vas construyendo ahí torres y cositas. No Me falta a mí. Vale, no podemos. Me ha Hola, Alejandro. También, si, sí. va, va, va subiendo si, Me manda ahora la puntillo, eh si, si, añadiendo recursos que va construyendo. Ojo, que viene un dorado. Que nos mata el dorado. Pero porque no se sube. Ahí. Con sitio alto y lo revienta desde arriba. Que tanto no bugueado. Ahí. Ahí. Liquidado. Me subió el arte una cajita, a ¿eh? A la del castillo Bien Más ah, a Se viene ¡Ojo oh, de fe! ¿eh? La del castillo Bien. de hecho un montón de recursos Estás con más gente allá Yo creo que es más divertida, ¿eh? Y esta cárcel sí. y todo, ¿eh? Tiendas también hay Torre ¿Me estás disparando? No, <risa> no, no He ah, escuchado un Un disparillo por ahí ¡Piom! Anda que no, estás por ahí Anda que no, estás por ahí ¿Dónde? Pues eh? no sé. No, no, no, no, no, no, no, no, Ay, que viene. Ay, que viene. También tengo torre, eh. Ojo oh, que también tengo torre. <risa> A ver si te veo. Así te veo. ¿Estás en la torre todavía o qué? ¿O ya te has ido? No, no te veo No, no te veo No te veo te veo Supongo que va de eso, de conquistar el castillo enemigo Y ir construyendo, matando zombies Vale Ojo, que viene No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está. ¡Ahí viene! ¡Ah! <risa> <risa> Qué chungo eres, Adrián. <risa> Tiene ganas de matarme, eh. Claro, me estás viendo en directo, sabes dónde me oculto. <risa> ahí o no, tío ¿Eh? si termino de construir la entrada de venir el castillo, tío vamos a montarme aquí Pero no te bajes Quieto y Un doradito Que da mucho puntito Venga Voy a disparar Esto tiene un suyo, eh Venga, que ya lo tengo la entrada del castillo, que pues ya se está construyendo en un minuto Tengo construida la entrada Qué piñazo me va a pegar Para Small Tower Vale Venga, recarga En la escuela Descargamos. Y disparamos. Madre mía, el Spider-Man cómo dispara. Ay, que de mí. Seis segunditos te tenemos ya la construcción, chavales. Uno, cero. Mira eso, qué guapo. Ya tengo la entrada del castillo ¡Compadre! Ahora voy a por otra torre Voy a intentar montarme aquí Que no me den y lo reviento Había un método aquí arriba Aquí A este eh, Cuidado, no te bajes Estamos, a este la cabeza Ahí Iban y van cayendo aquí es que son carne de cañón También Están dando hierba ahí Podríamos ir a la enfermería, pero bueno Yo creo que la entrada y tal Poco a poco No sé yo lo del Nasser en ese que sí, te, ¿Te tienes aquí? Sí. Vale ¿El de biología o qué? Eh, no, per Orafía ya pues bueno. ya seguimos jugando, como ya estamos ahí pues Ya cuando veas a Adrián jugado o lo que sea Pues echarnos partidillas también con él, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Venga, estupendo Un saludo, bueno, tío, un saludo, tío. Bueno, Chao, chao viene? Bueno pues esto sería, ¿vale chavales? Allí está el currán vamos ahí El curren Vamos cargando por aquí. Vale. Esta es la que no me.. Pero bueno. a distancia, pues está bien. Pero... Mamá. no salido de ahí. No hemos hecho menos daño. No tengo a zombi Nos da un montón de, de... Experiencia Vale Este por lo menos hace el daño ahí más continuo Ven. Experiencia ahí, por un tubo Por ahí Que vienen Cambiamos de arma Vale Cuidado la cantidad de experiencia Que se saca aquí. aquí también, eh, poquito a poco Cuando no hay misiones, pues oye Diverte aquí metando zombies de esto Estoy construyendo el castillo Como si no le dispara la legemía, madre ¿eh? No para de darnos ahí, ¿vale? Un montón de... Ahí 15 moneditas de oro y todo Para comprar Están ¿eh? saliendo pero ya son De los normalitos Vale, ya me voy eh. Nos vamos Para nuestro castillo Y viene Fiar aquí, nos queda todavía un poquito Estoy aquí también El small Tower aquí A ver con los materiales Bien otro que tenemos ya ahí medio construido. Vale, 24. Ahora este también. 150. Mira, mira, mira, mira. Con todos los materiales que hemos conseguido ahí. Vale. Aquí, pues bueno. Otro que tenemos. Ojo ahí, ¿eh? Y luego la forja. La forja puede estar muy bien, chavales. Eso que no vamos a tener. Vale, nos falta un poquito de piedra Pero bastante bien, ¿eh? Yo creo pero es que poquito nos queda Vale Y vamos a intentar darle a esto Bien, en línea recta ¿Dónde va amigo? ¿Qué viene a mi escalerilla mágica y vengo vamos no, a disparar esto a ver mmm mmm o sea, Los de ahí Disparan Venga hay que venir una cuadrilla aquí. Que viene la horda. Vale, aquí tenemos un doradito, nos viene muy bien. Subimos al 25 Yo creo que es un buen método de, de... subir Habíamos incluso pillado más material allí en el evento Pero bueno A ver cómo va esto Mire, mira cómo tenemos ya el castillito, chavales Yo creo que va bien la cosa, ¿no? Queríamos... Y otro evento Vale, vale torre por aquí, yo creo vale, le faltan ahí unas poquitas de piedra aquí no hay nada aquí más piedra, 400 que no tenemos aquí la enfermería, ver que nos faltaba por aquí Vale, los cordales por lo menos ya está Nos faltaría piedra, ¿vale? Tenemos que hacer esto también Le metemos y eso y Mucha piedra necesitamos, ¿vale? No sé si al... Al ese Al eventillo Y ya que mismo sí, me pilla algo leo vamos buen terreno aquí para campear y todo eh algo por ahí terrorífico pues no vea si nos vamos a ir lejos nosotros o sea por aquí bueno ahora Oh. El evento Joder, oh, en más A me interesan estos Doradito. Bien, muy bien. A ver si no hemos ido lejos, pero bueno. Entonces sí conseguimos bastantes doraditos. Me voy. Me, otro dos mil y pico puntos. Okay. Sí. Eh, ya no disparan más, hombre. Venga, vámonos. Estamos aquí en su territorio y todo. ¡Vámonos! <ríe> Se quedan ahí. Aquí matamos un montón antes, Estamos ¿eh? ahí como para ahí Mi por 6 Eh, un doradillo No era ni uno, pero bueno Eh, la he liberado Otro dorado por allí Vámonos, dos, no, tres, mola. Y si se ha quedado ahí, se quedan enterrados ahí, se quedan enterradillos. Esto que nos está dando un montón de materiales. ¿eh? Medio cuerpo un día es otro más Nos da un montón de, tierra, de piedra Venga, subimos ya, eh De nivel Subimos al 25, eh Toma y otra subidita de nivel nos parece, chavales? es una buena manera De, de subir de nivel la ahora al grupo poco uh, tarde vamos subiendo ahí de experiencia venga otro break dorado estos que dan mucha experiencia venga se la vamos a reventar la super fácil sí sí sí buscarle el punto de otro Esto nos está dando un montón de piedra ¿eh? Y detrás de otro lado y todo ¿no? y Llegamos y todo No lo que haya por allí rica, ahí otro liquidado bueno pues vamos para nuestro castillo que mira ya cómo va ahora ahora Que no sean los símbolos, esos que nos marcan allí, ¿vale? Todo eso. Catapulta. Mira la hago ya, eh. Ahí, una catapulta por si atacamos al otro castillo o algo. Y aquí igual, aquí también tenemos que construir, tío. Venga. Ahí. ¡Ojo! ¡Los pego, hombre! Estamos locos ahí! ¡Se van para atrás! Que venga, hombre! Venga, a ese le queda un poquito, ¿eh? Este le vamos a matar aquí un poquito también Bueno, es lo peñazo que me lleva qué eso, no Tenemos la catapulta, ¿eh? ¡Ojo! Vamos a catapultarnos nosotros Estamos otra vez donde antes Que viene Que viene Más de materiales no sé que dispare Que lo que quiera Ojo, ojo A ver si me ha dado Vale Como está allí detrás tanto más en darle Pero va a caer igualmente Venga, ya cayó 25 y medio, ¿eh? Se sube aquí bastante rápido, chavales Yo creo que es un buen método Allí hay un evento, pero que no Vamos a para darse otra vez Hemos utilizado la catapulta Yo era, me creía que era para Para lanzarle piedra a ellos O algo a su castillo. Bueno. bueno, la puerta, que no tenemos puerta ahí. Para cerrarla o algo. A ver. Aquí hay una. A ver, a ver. ¿Esto qué pasa, tío? No se cierra eso. Como mal. Hay como un método de, de cerramiento, pero no sé. Funciona muy bien. No para ella ahí. ¿eh? Venga, a ver qué nos falta. Ahí tenemos que cerrar, también, ¿eh? La enfermería nos quedaba poco, también. Vamos para la enfermería. Ahí está. 1,69. Y, y aquí otra... Otra gran torre 400, pide un montón Vale, nos pues hemos haciendo sin esto ¡Ah! ¡Tú! mira ahí yo Vale cárcel también tendremos que hacerla ¿Esto qué era, tío? Eso era para algo no me acuerdo si se cogía o qué. ¿Esto qué era? No me acuerdo, eh. Será de aquí. Queda más materiales. Ahí por construir. Vale. Y luego esto No sé, tío Ocho. Yo creo que es la vida de ellos, ¿vale? 25.000 este parece que le han quitado un poco De vida Será como estuvimos luchando antes ahí Con nuestro compi Van perdiendo, ¿vale? Lo suyo ahí a evento, desde luego. Ahí donde no más. Más piedras se consigue y tal. Así que. Y ahora la cantidad de experiencia que nos van dando, ¿eh? Con más mato, pues más experiencia te dará Es lo que yo pienso. Ok. A ver, si cerramos por ahí ya. Tenemos ya enfermería y todo. Qué guay. Mira. Vale. Hay enfermería aquí. No sé cómo grade, pero bueno. Aquí. Y recursos. Faltan recursos Yo creo que ya se lo hemos añadido, ¿eh? Bueno Muy austera, la enfermería, pero bueno Mientras cumpla su cometido Ok Y nos quedaba por aquí la forja de armas ¿Cuánto nos queda, tío? 124 Y una torre por ahí quedamos un poquito, ¿eh? Un poquito, el evento es lo que más da, desde luego, a ver si llegamos a aquel evento, vale, ahí arriba del todo. Y ponerlo a ver que muy lejos, ¿no? Muchos eventos, pero... no ah, tengo que subir para allí, para arriba Venga, bueno, vamos Aquí okay. Aquí está el evento... ¡Oh, oh! A ver, viene, No hay, no hay. No, no. ¡Ay, que viene este por detrás! Que no me lo esperaba. Que viene por ahí también. A ver. ¡Uh, que viene un motor. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, que me golpea! ¿No he o qué? Aquí van a morir Vamos a matar a todos los que podamos Venga, tenemos un mal 26. Ojo, ojo ¡A boca, jarro! ver, ah, si sí quedan ahí buqueadillos un poquillo. Bastante buqueado, digo que yo Pero bueno. Siguiente base, ven. Ojo, ojo. La catapulta. Vamos a la catapulta. Venga. Hola, payete. Bienvenido. Venga. A ver cuánta piedra llevamos. Tengo un doradito. Hola, doradito. Hola, amigo. Bien, le queda nada Y su colega también Pues estupendo Vamos a cárcel de momento la dejo La forja de arma puede estar bien, ¿eh? Venga Ahí, perfecto Dos minutillos Y aquí Vale bueno, Necesitamos algo más, ¿eh? Pero bueno Damos un poquito de esto también por aquí. vaya haciendo ya también la haciendecilla. Vale. cado negro. Eh, pues venga. Gracias, pues Ahora. Esto lo que pasa es que no dan tantas rocas como, como los que queremos A ver dónde estará Aquí de lo alto en la tienda Vale Llevamos la catapulta otra vez Al evento Pues venga Casi llego Venga, así llegamos Estamos un poquito más de roca Ojo, ojo Queda boqueados, ¿vale? Tranquilo, le vale, quita, mato. Mira, eh, otro nivelillo. Otro nivelazo. Eh. Estoy aquí, estoy aquí. Ahí eh, para ellos, ¿vale? Nosotros, pues los echamos que viene otra vez Se han activado aprovechado los dorados sí, Son los que más Materiales nos sueltan Yo, yo veo más dorado, ¿eh? Spiderman se está hinchando Sería bueno coger algún arma, ¿eh? A me lo digo Ahí está, le quitamos más. Ahí estamos. Yo creo que muy bien, ¿eh? Oh, vámonos. Nada Pasando de ello nah. Seguimos nuestro camino Nada, ni caso Tenemos ya todo el castillo ya completo, yo creo, ¿eh? Vale, la forja de armas. Creo que lo que más nos va a interesar, vamos. Ahora haremos también la cárcel o algo. Mira, mira, aquí ya tenemos armas de esta, ¿eh? Vale, por dinerito. Sí, de tirador, sí, de caza. Nada. Nada, esto no interesa Vamos a construir ahí también la, la gran torre Pero de momento Ojo, el MK7, tío Me encanta Copeta táctica Pues creo que voy a comprar uno de estos, eh. MK7 Vale Y luego, pues Copeta de corredera Corredera y ariete y la táctica No me hace mucha gracia Sus fusiles tampoco vamos a comprar Aquí Añadir recursos Vale Y aquí tenemos al herrero Que ya no está dando armas de esta Dorada Venga, fusil de asalto salto 7 Ojo ahí lo que nos pide Bueno, nos pide 100, tampoco es tanto, ¿vale? Me lo vuelvo a comprar Pasa nada. Vale. El asalto táctico va muy bien también. Copita táctica. La de corredera. Ya que sé. A ver. Tirador de cerrojo. De caza. Tirador pesado. Fusil compacto. Su táctico. Y su fusil de hijo. Me este. Voy a cambiar por este. vale no sé si pillarme en alguna escopeta ¿Qué os parece la táctica automática me gusta más pero bueno vale eso sobre ahí. que cambiar algún fusil o algo pero bueno un fusil más si sí, le tirada de cerrojo no lo tenemos Este va muy bien también, creo, ¿eh? Si es compacto Tenemos el táctico, pero no sé Venga, este Otra vez sí tenemos la dorada, anda Que estoy yo bueno Estamos gastando ahí dinero ¡Hola! Sí, sí, he avanzado bastante mega vamos a ver la arma dorada, macho de exacto, táctico, posiud exacto El MK7, que es el que me gusta a mí Vale, la escopeta táctica La de corredera El fusil, el táctico Y luego sería el compacto Venga, yo creo que este está muy bien aumenté Tenemos el fusil táctico Nos faltaría otro arma a mano El de caza El de fusil de tirado de cerrojo O fusil de tirador pesado Pues venga, este mismo Parece bueno eh, Pues estupendo, ¿no, chavales? ¿Qué os parece? La arma A ver la torre si llegó. Aquí Es lo que nos falta por aquí Bien en dos minutos y medio tenemos esto también O sea que muy bien Vamos a ver Ojo, este va muy bien Piazo de De fusil Y esta Vale, otro poquito por aquí Nos faltaría algo más Y ya tenemos el fusil de meta 7 ¿Cómo va el fusil? Ojo, ojo Ojo que nos dan cositas ahí, eh El mercado negro El térmico no No lo queremos Madre mía, ¿cómo va esto? Ahora sí, ya tenemos que nos pare, chavales Ahora podemos ir ahí A saco, ya Dame, dame, doradito, que voy a probar escopeta. Como oh, cómo va la dame, niño dame, un poquito dame, dame, pero va fenomenal, ¿eh? dame, dame, dame, caen, eh? bueno Bueno, bueno, bueno, bueno, Es bueno. una Una maravilla, bebé. Esto es una maravilla, chavales Vale Vamos a probar este A la cabecilla Madre mía, chaval Malo esto, lo de volver a cargar, ¿vale? tarda un montón Pero fiaros Las mochazos que pega esto ¡Oh! No sé si llevamos Piedra suficiente o okay. qué Vale Para la torre okay. Un cura de aquí Pero Ya lo hemos gradeado Vamos para la arma a tope Vale A ver que me falta 52 Falta todavía un poquillo Vamos por fuera ya de nuestro castillo Pero... Ahí a tope, ¿eh? Chavales Mira, el evento que, tío. Vamos a llegar a tarde y todo. Hay que estar atento a esto. Vale. A otro evento. Aquí viene. Hombre, Si carga mejor. Que viene, Cómo oh, me reparte plomo esto Madre mía Nos dan más Oh, me reventa esto Me viene Me pilla <risa> Yo creo que ya, vale. Nos volvemos a nuestro castillo. No. Que salga lo que quiera por ahí. Queda una torre, creo. Así si podemos ya terminarla. Aquí está Big Tower Vale En dos minutos y medio pues la tenemos Vale Esta construcción Sería lo que nos faltaría por aquí Y esta que ya la tenemos Otra gran, gran torre Así que fenómeno Vamos por aquí Y esto un poquito Ok Claro, ¿eh? Qué grande El castillo Ya todo construido Nuestras almenas Todo Faltaría la cárcel Vale, 27 piedritas Puede hacer fácil. Vamos a ver si me sale dorado, claro. Okay. Saco, ahora vamos a hacer. ¿Qué? Mira, Se había quedado ahí bugueado. De matar, pero no dan menos Menos piedritas, ¿vale? Aunque interesan solo dorados, pero bueno Podrían hacer el evento aquí cerquita de, de, de mi castillo, digo yo vale, Así terminamos la cárcel Perfecto eh, Hoy lo tenemos Este es que lo que interesa No vayáis, no vayáis No vayáis Ya voy a cortar el directito Ya Vale, va tarde. Vale Aquí lo del mercado este Ya sabéis Aquí lo del blur Vale, más cositas por aquí Un cubo Cada 30 segundos 5 de piedra Esto sí, le vamos a ayudar aquí Vale Aquí Plata Vale Y los cubos Me quedo A 34 de maledita Pero bueno, vamos subiendo ahí Así que muy bien Atacarse ahí Para meter a los enemigos aquí Ojo, eh Qué guapo ah, pues estupendo pero Aquí nos vamos a despedir Por el vídeo de hoy yo creo que está muy bien, chavales. No sé qué os parece a vosotros. Pero en buen sitio y van a subir de nivel, eh. Matando a dos de estos. ¡Oh! Bueno, oh, así. Y no me hace falta recargar. Voy recargando un cartucho cada uno. Oh, bueno! Tengo que recargar, eh. Que voy todo el rato ahí. A limpio pues, Aquí nos despedimos Chicos y chicas Muchas gracias a todos ¿Vale? Por vuestro apoyo Así que un saludito para todos Peñitas Vamos por aquí viendo a Spiderman aquí con sus bailes Mira, pues Estupendo No se olvide de dejar like, suscribiros al canal Si no lo estáis Thank you, thank you very much Chao, chao